la marcha atrás. Vivir en los atascos, los frenos automáticos y el olor a gasoil. La angustia, el cruce de miradas, la doble dirección de las palabras y el australo guiñar de los semáforos. Me arruinarán las prisas y las faltas de estilo. El paso mm. Las tardes de domingo, y hasta la línea recta, me enervan los que no tienen dudas, y aquellos que se acerran a sus ideales sobre los de cualquiera, me cansa, tanto tráfico. Ok Google, apaga la luz.